Ya está en línea Francisco Nader, quien es director de Comercio Interior y con él vamos a charlar de algo que en su momento hemos hablado uh -huh. y los oyentes se han comunicado y lo hemos leído en diferentes portales también y lo hemos palpado en la realidad, sí. básicamente, como lo es el aumento en las cuotas de las escuelas privadas. ¿Qué pasó? Porque en algunos, en algunos establecimientos uno empezó a notar esa suba excesiva. Sí, bueno. Hubo oyentes que nos, en enero ya le estaban cobrando, entonces ya hubo, hubo quejas también en, enero, en exacto, enero. Exacto, así que para poder tener más detalles al respecto es que le vamos a dar la bienvenida entonces a Francisco Nader. ¿Cómo va Francisco? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Muchísimas gracias. Con, con, por tener esta esta conversación, estos minutitos al aire para poder charlar sobre este tema que como decía Carlitos, nosotros durante el verano sí. ya venían algunos reclamos y quejas de los papás al respecto Sí, sí, a ver, eh, el tema puntual de, del mes de enero como, como comenta Carlos, me llama la atención en febrero, porque ¿Pero? la realidad es que febrero, bueno también uh -huh. también febrero, ¿por qué? ¿por qué les digo? porque... Eh, las cuotas de los colegios privados se pagan de marzo a diciembre. O sea, cuando uno paga la matrícula, la famosa matrícula, está pagando los meses de enero y febrero que en realidad no se cobran. Claro. Entonces, que hayan venido, eh, digamos, colegios con, con pago de cuotas en el mes de febrero también es, es digamos, llamativo. Porque justamente para eso es el pago de la matrícula que cada vez este, hay algunos colegios la hacen más financiada porque normalmente eran dos cuotas, eh, en algunos colegios en una sola. Uh -huh. Ahora hay colegios que la financian hasta en seis cuotas uh -huh. al tema de la matrícula, o sea, empiezan seis meses antes de, de fin de año, eh, para que, bueno, eh, al ser un monto tan elevado, sea un, po un poco más accesible. Pero la realidad es que eh, los meses de enero y febrero no se paga cuota. No, quizá entonces era la, el pago de la matrícula, que puede ser que en verano hayan avisado, haya algún claro, comunicado, ahí claro. está, es eso. Sí, sí. La gente, Probablemente bueno, porque, sí, porque si cobraron cuota eh, eh, sería importante que hagan la denuncia, a eso va dirigido digamos, el mensaje, porque claro. no corresponde el pago de cuota. Bien, sí, bien, sí, bien. Sí, bien. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo, cómo se hace para poder llegar a, al valor de la cuota por mes? Digo, ¿de dónde sacan eh, los valores? Porque mucha gente sintió que es excesivo ya el aumento por mes. La realidad es que de eso no, la Dirección de Comercio no tiene absolutamente nada que ver en cuanto al, a, a la fijación del monto de la cuota. Uh -huh. Eso eh, quien autoriza es la Dirección de Gestión Privada del Ministerio de Educación uh -huh. que eh, normalmente saca una resolución donde autoriza el incremento. Y en base a eso los colegios, este, obviamente que es un porcentaje, porque cada colegio tiene un valor distinto, entonces le aplica ese porcentaje establecido por eh, el Ministerio de Educación y eh, es el monto que están autorizados a aumentar. Ahora, ¿cuál es la competencia nuestra con respecto a esto? Fundamentalmente, lo relativo al deber de información. O sea, eh, los padres tienen que estar notificados 30 días antes, o sea, yo, yo tengo que pagar la cuota de abril, por ejemplo, con la cuota de marzo me tiene que llegar a mí cuál es el incremento para el mes siguiente. Y no hacerlo de la manera que hemos visto eh, en los medios, fundamentalmente, porque hasta aquí nosotros denuncia formal no tenemos sí tenemos algunas consultas y denuncias de manera informal digo informal porque ya se les dio las indicaciones de cómo es el procedimiento para hacer la denuncia eh, relativo a eso fundamentalmente a cómo se cómo fueron informados porque los padres eh, se quejan y con toda razón que se enteraron del aumento con un cartel pegado en en alguna en alguna pared del colegio o en la puerta del colegio lo cual es absolutamente es violatorio a lo que es el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor. Claro, en ese caso se tendría que haber informado con un, un tiempo prudencial y por un medio oficial, calculo. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. A ver, ahora existen muchos medios y por ahí, eh, digamos, hay maneras de adherirse a esos medios de, de, de información. Supongamos yo, como padre, acepto que toda la comunicación oficial que me manda el colegio venga a través de un correo electrónico... Eh, pero digamos de alguna manera tiene que ser con el tiempo prudencial y más como ha sucedido eh, en, e en esta fecha porque los padres de acuerdo a lo que manifiestan cuando venían pagando la matrícula consultaban sobre el valor del precio de la cuota de marzo y nunca han sido informados y cuando llegan el primer día de clase se ven con un aumento de, de, de, de alrededor de un 100% lo ah, cual bien, digamos bien. es absolutamente improcedente es increíble, Francisco, tener que estar hablando de educación y pago en cuota financiado, como si fuese un producto. Sí, bueno, es, es la realidad, digamos, y es la manera que... Eh, pero ya se ha hecho, se ha normalizado la situación de esta, de esta manera, digo normalizado, porque ya todo, todos los colegios la, la aplican de esa forma, pero eh, en realidad no la cuota, sino... Eh, eh, la matrícula, el pago de la matrícula la que, sí. es la que se difiere y se paga en cuota la cuota si yo no pago la del mes corriente y hay colegios que le prohíben el acceso que nosotros también hemos tenido intervenciones en ese sentido sí. hay colegios que cuando hay una deuda todo esto sirve como información para el consumidor no? le retienen sí. el tema de la documentación para poder hacer el pase a otro colegio lo cual también está absolutamente prohibido a un, a un chico no lo pueden tener de rehén en un colegio y porque haya una deuda, este, no darle la posibilidad de que pase a otro colegio. Eh, ellos tienen obligación de hacer la entrega de toda la documentación y después tendrán las vías que correspondan para ejecutar o cobrar lo que lo que hayan quedado, digamos, adeudando, pero no lo pueden mantener de rehén a un, a un chico y darle la no darle la posibilidad de que pueda inscribirse en otro colegio. Bien, es sumamente importante esa información porque muchas veces parece que uno tiene que esperar el libre de deuda para poder accionar y, y hacer el, el cambio correspondiente, porque en el medio pueden pasar otro montón de situaciones, una familia que queda sin trabajo, la posibilidad económica que va cambiando, y uno no es que no paga por, porque no quiere, sino porque no no, se, no se llega. Así Total, que en estos casos esto no, quiere, esto no quiere decir que digamos que la deuda eh, no exista claro. claramente pero el colegio tendrá que ver las vías para el recupero de ese, de eso, de ese dinero, pero no pueden, mientras tanto, este, obstaculizar la salida de, del estudiante o del, del alumno hacia otro colegio o escuela pública. Muchos papás no saben qué hacer cuando suceden estas cosas, eh, no saben dónde reclamar, eh, hay vías de comunicación, hay lugares donde yo me puedo acercar como papá, que, me estoy, que siento sí, que por, por ahí se, se pasaron con el porcentaje de aumento... ¿Dónde me puedo comunicar? En eh, la dirección de comercio. Estamos en 9 de julio 497, acá en, en San Miguel de Tucumán, en la ciudad de Concepción. Estamos en eh, el edificio de la Caja Popular, que está frente a la plaza principal de Concepción. En Famailla en el Consejo Deliberante. Y eh, por vía telefónica, para hacer alguna consulta, al 452-5080 o 81. Bien. Bien, bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. ¿Para que estén estas vías de contacto, que los papás sepan que existe esta esta opción y que hay un montón de... así como hay obligaciones, hay derechos también. Sí, claro. Absolutamente, absolutamente. Y creo que, bueno, los derechos hay que ejercerlos porque y si bien nosotros actuamos de oficio en muchas ocasiones, hay situaciones que son muy particulares y necesitamos que eh, tomar conocimiento por alguna vía. Cuando por ahí tomamos conocimiento ya hacemos las actuaciones de oficio. Uh -huh. Pero por ahí eh, la primera denuncia necesitamos que sea por parte de de, de los padres en este caso. Uh -huh. Bueno, eh, la verdad es que vamos a estar atentos con con este, con este esta información y con otros temas que seguramente lo volveremos a molestar. No, por favor, no molestan. Al contrario. Gracias. Buena jornada, gracias. Igualmente, hasta luego.